Estamos sin estrés Cápsula legal sin estrés Voy a tener que decirte que vengas todos los martes así me acostumbro a la cápsula Porque cada vez que suena me asusto Pero porque la pusieron así tan rimbombante <risa> Ah, no sé, pregúntale a Bururu Bueno, por pues eso mismo, diga Bururu Que por lo menos... Bueno, también. porque le parece que es explosiva la cápsula legal Y se si supieran que no soy así Tú no la cápsula. Por eso digo, la cápsula debería <risas> a adaptarse a lo que soy yo, no sé. Pues sí, es más explosiva la locutora. Bueno, pues. <risas> así lo dice. Así. este Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Eh, por supuesto, el día de hoy tenemos acá en la cápsula legal, pues, por supuesto, a nuestro abogado Juan Carlos Roncadena, abogado binacional venezolano-ecuatoriano, abogado en libre ejercicio en diversas áreas del derecho civil, notarial, procesal, mercantil, con especial énfasis en derecho sucesoral. CEO, fundador de la Sociedad Civil de Estudios e Investigaciones Jurídicas y Académicas, o CAHAC, youtuber jurídico, abogado digital con presencia en varias redes sociales, conferencista y docente. En La sección anterior estuvimos hablando de todo lo que implica la patria potestad. Antes del episodio del divorcio. Del divorcio, bueno, pero es que eso lo hiciste con mala, ¿cómo es? Con premeditación y alevosía. Bueno. Así es. <risa> y eh, dentro de eso habíamos hablado de al menos tres... Eh, funciones básicas de esa patria potestad, uh -huh. y también quedamos en que como son bien, bien extensas cada una, pues sería interesante desglosarlas. Exactamente. Nosotros habíamos conversado en esa ocasión, cuando hablamos de la institución de la patria potestad, esta engloba lo que es la obligación de manutención, lo que es la convivencia familiar, o también conocido como régimen de visitas, y también lo que vendría a ser la guarda, guardia y custodia. Fíjate que a pesar de estas tres grandes que te estoy hablando, voy a hablar sobre un aspecto que, Lleva una de estas, que en este caso es los permisos de viaje. ¿Eso está dentro de la guardia y custodia? No, está previsto dentro de lo que es la, la patria potestad, con, digamos concatenado con lo que es la el régimen de visita o okay. la convivencia familiar. Porque ¿Por sí, fíjate, eso es una pregunta bien interesante, o es, un, es un, una, un una cápsula bien interesante la que vamos a hablar hoy. Porque, por ejemplo, cuando los chicos tienen padres divorciados, es todo un tema... Eh, que puedan trasladarse, por ejemplo, de un estado a otro o más aún, de un país a otro es que incluso puede dar el caso no solamente que los padres estén separados pueden estar los padres juntos y sea que este menor viaje solo o viaje con uno de los dos padres y no necesariamente es que estén separados Obviamente, generalmente uno piensa que los padres están separados, pero puede pasar la circunstancia en donde uno de ellos viaje con el padre, están casados, tienen su hogar constituido normal, y uno de ellos va a viajar con ese, con ese padre. Necesita obviamente la autorización. Es decir, claro. ese niño para que se, ese niño o adolescente para que se pueda movilizar de su domicilio requiere en este caso de una autorización. Sea que esté la circunstancia de que estén juntos los padres o estén separados por, por en, en hogares diferentes. Bueno, uno estima... Eh, en el deber ser que si los padres están juntos y viaja con uno de ellos, pues no haya ningún problema que se suscite de que no te voy a dar la autorización. Lógicamente. Pero puede ocurrir, por ejemplo, en parejas separadas o en, en parejas que, por ejemplo, el padre o la madre, cualquiera que no esté con el niño, desaparece del plano y pues igualmente las autoridades van a pedir esa autorización Digamos que para que se movilice sí o sí, se requiere de una autorización ¿Cómo se Va, hace en vamos ese caso? A, vamos a tomar en cuenta ese punto Ajá. Es decir, movilización de un niño o un adolescente fuera de su residencia requiere de una autorización ¿Cómo se realiza? Primeramente tenemos dos medios, en este caso lo que es el medio a nivel de autenticación o en, a nivel notarial o autenticación de nivel de registro eh, de registro notaría o también puede ser a nivel judicial, es decir, que se solicite la autorización a través de un tribunal de protección de niños y niñas y adolescentes. Lógicamente, si existe común consenso o acuerdo... El padre o la madre que no vaya a viajar con ese menor puede otorgar la autorización debidamente por una notaría. Debería ser lo, lo ideal. Exactamente, lo ideal como tal. Pero si ocurre la circunstancia, como dijiste en su momento, en el cual... ...pasa la circunstancia de que está desaparecido... ...no sabe dónde está... ...o hay un conflicto de tal manera entre esos padres... ...porque también puede ser que si ...no me da la gana que te lo lleves... ...exactamente... O sea, ...no te voy a dar la autorización... ...a, a ese punto es el que vamos... Uh -huh. ...cuando no existe ese consenso... ...en donde no hay ese acuerdo... ...aquí ya tendríamos que acudir... ...al tribunal de protección... ...en el cual... ...sí o sí... ...por decirlo de alguna manera... ...le va a dar la autorización... ...claro... ...siempre y cuando el padre que no viaja con él... ...se niegue pero de forma infundada... ...es decir me niego a que salga del país pero no doy los motivos reales del porqué es decir, lógicamente como todo procedimiento judicial tiene dos partes contrapuestas la parte que lo solicita pero hay que notificar por formalidad al padre que no va a viajar y que debe dar su consentimiento lógicamente si tiene una razón valedera para la cual negarse sobre este permiso el tribunal lo va a acoger y va en este caso a rechazar la solicitud o en su defecto a concederla, si se niega por mero capricho Simplemente no va a tomar en cuenta esto, sino que le va a dar, en el caso de, de, de solicitud, otorgarles ese permiso. Permiso que de hecho hay que tomar en cuenta una cosa. No es un permiso así completamente libre. Tiene un máximo de duración o de vigencia y por lo menos máximo debe ser unos 90 días luego de haber sido emitido. En algunos casos hablan incluso de 60 porque generalmente es lo, lo más que puede darse. Es decir, 60 días del tiempo, digamos, vamos a decir ordinario. Y 90 días, digamos, como que ya el extremo de duración que puede tener un permiso. Porque... Incluso el permiso de viaje tiene un, o sea, tiene no solamente la extensión al final, también tiene una fecha de inicio. Uh -huh. eh, yo tuve una, una mala experiencia por un error de calendario de mi parte. Oh, caramba. Y el, la fecha de vuelo de eh, mi hijo menor, en este caso, que, que bueno, y todavía sigue siendo menor de edad. Eh, era para, por decirte una fecha El 8 de agosto Y pusiste Y puse 9 Cuando llegamos obviamente al aeropuerto Pues la funcionaria me dijo No puede viajar porque el permiso se activa a partir de mañana Y el vuelo ahí esperando Claro, bueno, gracias a Dios Tuvimos la suerte de que pudimos cambiar el boleto y sin penalidad. Es, sin, bueno, yo no pagué la penalidad. <risa> sí, porque. <risa> Pero bueno, se pudo cambiar el, el, el, el pasaje y se pudo ir al día siguiente. Un viaje Pero internacional un... conlleva mucha no, este, responsabilidad. Este era nacional, este era nacional. Ah, bueno. <risa> este era interno. Pero sí, tenía el permiso de viaje porque yo no iba a viajar con él, iba a viajar mi hija mayor. Entonces okay. ella tenía permiso. Eh, ella era, pues, como decir, la, la adulta responsable. Exactamente. Con todo y todo que le digo, pero es que es la hermana, pero es que me equivoqué, pero aquí está el boleto. No, señor. Es que es la formalidad porque estamos justamente tratando de evitar alguna circunstancia irregular con una movilización uh -huh. de un niño o adolescente sin la debido acompañamiento de sus padres o la autorización de estos. Si no cumple esta formalidad, entonces estaríamos entrando en una circunstancia en la cual, Puede ser objeto de incluso hasta de privación de patria potestad Puede ser también incluso, esto uno de los posibles motivos ah, Para mira. que el padre infractor pueda ser privado de la patria potestad Por una movilización irregular de un niño o un adolescente O sea, la infracción viene dada por el traslado ilegal El, el traslado ilegal, ah, exactamente Ah, mira qué tal, no por negarse a dar el permiso, por ejemplo eh, ¿Allí no tendría una sanción también mira, el padre que se niegue? Mira, pu no tanto porque se niegue Él puede decir, me niego y ya por infundadas razones, pero no con esto se le priva Pero quien Saltando por encima de este deseo Eludiendo digamos Lo que son procedimientos legales pertinentes Incluso hasta este forjamiento de documentos Que eso puede pasar Así como no Ahí obviamente estamos hablando de un padre infractor Y una movilización irregular de un Podríamos día? incluso hablar de acusación de secuestro Sí ¡Wow! O sea, puede ar... ser entonces delito, delito sí, y todo. Sí, señor, así wow. tal cual. Es. Entonces, la movilización es muy delicada en momento. De Nos vamos a ir al corte y al regreso tengo otras preguntas por allí, porque si el padre está difunto o definitivamente es una madre soltera que no tiene ningún tipo de relación con el padre, Como se hace en este caso? eso vamos a hablar. Claro que sí. al regreso. Y vamos a ahondar sobre los procedimientos de notaría. Por supuesto, Come ya on. venimos. Una hora sin estrés. Así es, estamos de regreso acá en Sin Estrés y estamos conversando con el abogado Juan Carlos Roncadena, abogado binacional, eh, precisamente del tema de el permiso de viaje que, eh, bueno, pues no es tan sencillo como que compro el pasaje y ya. No. Y todo, y de hecho, bueno, a mí me pasó, tuve que cambiar fecha de viaje ya estando en el aeropuerto, o sea que no hay esa consideración porque usted compró el pasaje. Al contrario, más bien es todo un corre corre al cual tienes que coordinar todos los documentos. Si vamos a hacer no, después te he hecho un cuento rapidito de mi propia experiencia de utilizar un permiso de viaje y ni siquiera fue que fue otorgado, sino utilizamos un documento viejo. Ya después te cuento. A nivel de lo que es el permiso, es decir, cuáles digamos, son los requisitos que puede pedir, incluso esta información que tengo acá, es a través de la página de Saren, en la cual obviamente establece unos parámetros digamos, generales. Pero antes de llegar a esos, a esos requisitos, a ver. Eh, esta, es la pregunta que deje en el aire, cuando definitivamente el padre está difunto, uh -huh. eh, uno entrega que, o uno lleva la copia de acta de defunción, la propia acta de función es la que permite indicar que la única que ahora tiene la patria potestad y todo lo que conlleva esa responsabilidad recaiga sobre el padre o la, ma o el padre o la madre sobreviviente. El un padre unilateral no hay, no existe, no hay forma de contactar porque, bueno, fue a lo mejor una, una noche de copa, una noche loca, lo que sea. Es que en este caso estamos hablando de un reconocimiento único por parte de esa madre. Sí, Correcto. Eh, bien, partiendo no, del ajá, hecho y que El hijo no fue se... ni siquiera reconocido, exacto. Bueno, ya que, lo, ya que lo estás insistiendo y lo preguntas y lo mencionas. Fíjate, cuando ocurre esta circunstancia, si solamente es reconocido por la madre Repito, la responsabilidad y toda la situación de permiso, movilización Recae sobre esa madre, la cual no tiene que pedirle permiso a ningún padre Porque no existe, legalmente hablando, en la partida de nacimiento de ese niño Correcto Entonces puede movilizarse de forma libre Ya cuando lo reconoce, ahí es donde comienza esa limitación de movilización que a veces, Si estoy reconociendo al hijo y ah. me desaparezco, no le estoy haciendo ningún favor Exactamente, entonces ¿qué pasa por ejemplo? Caso de moda caso, caso personal, ya que lo mencionas Obviamente, cuando yo nací Acá en Venezuela Como te he dicho, mis padres son de Ecuador Mi madre estuvo acá Y resulta que yo nací aquí Pero da la circunstancia que yo fui reconocido solamente con apellido materno Y es una historia real Estoy, estoy contando algo personal que no <risa> había contado antes Lo llamamos anecdótico Exacto, Ajá. es anecdótico Cuando viajé con mi madre a Ecuador por primera vez te Estoy hablando de 1982 Viajo ahí donde yo conozco a mi padre mi padre dice, sí, ese es mi hijo, me reconoce, sí, reconoce que me da el apellido que tengo ahora. Pero en el, en el interín del asunto, el abogado le dijo, ya que le dio el reconocimiento, no sería bueno, señora, que en este caso también pudiese hacerse un documento. Aclaro, ah, en aquel entonces se estilaba la renuncia de patria potestad para que mi madre pudiese, digamos, tener todavía esa libertad. Entonces, Correcto, porque exacto, de no te, de, no te, de no haber tenido ese documento tendría no que recurrir a, a todas las autorizaciones. Exactamente, entonces el abogado digamos astutamente hizo esto, se le hizo firmar los documentos a mi padre y se autenticó y se llevó tranquilamente acá a Venezuela. ¿Qué ocurrió? Yo tuve que visitarlo cuando tenía 17 años y fue la única vez que utilizamos ese documento para poder viajar. Es decir, ese documento sirvió para autorización, pero lo más loco del caso, no solamente el pasado, lo que tú dices de la compra, sino que se hizo ese trámite en pleno verano, Es decir, estamos hablando de julio-agosto, cuando los tribunales están de vacaciones. Y paso es temporada alta. Temporada alta, <risa> buscando la forma que se nos habilite algún tribunal que nos, dé, que nos dé el permiso. Y eso fue un sufrimiento tremendo porque yo viajé en agosto o sea que tenía que habilitarse un tribunal para ello. si sí, No se hacía, por ejemplo... Debido eh, a que tenía que, en este caso, tomarse en cuenta la declaración de ese documento y no podía ser por una notaría simple como es, en aquel entonces. Te estamos hablando del año 95. ¿Ahora se puede hacer? ¿Es más sencillo? Ahora la circunstancia es que pues, si ambos, repito, están en común acuerdo, se puede otorgar ante un... Ante un ante una notaría, okay. y justamente yo, yo, con respecto a lo que es los lineamientos L L que SAREN establece para lo que es un otorgamiento de un permiso de viaje a nivel de notarías Perfecto. en este caso, por ejemplo, en primer lugar lo que pide dentro de ese documento redactado visado por abogado, es los datos del pasaporte del niño o del adolescente incluyendo la vigencia que tenga este. Esto es para viajes internacionales Sí. ¿Viajes nacionales no tienen que pasar por SAREN? No. Solo internacionales no, En este caso internacionales, nacionales pero en este caso, que muchos se está hablando ahorita con respecto a la debida situación con respecto a la diáspora que tenemos por ejemplo, uh -huh. es lo que más se busca como tal. En el caso de autorizaciones para salidas dentro del país se puede incluso realizar con Defensoría de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes Sí, que de este hecho caso en la bandera puedes... hay uno Exactamente, uh -huh. otra cosa hay que tomar en cuenta este tipo de trámites, tanto en notaría tanto en tribunales o en defensorías o en Consejo de Protección son gratuitos completamente porque estamos hablando de derechos de niños niñas y adolescentes, y cualquier persona ¿Y la redacción del documento si hay que pagarla al abogado? En dado caso que utilice un abogado privado, sí, la redacción del documento corre en este caso por, por ayuda del abogado, claro. pero el trámite a nivel de lo que es notaría es, gratuito. es completamente gratuito, tasa cero. Entonces, bueno, también requiere en este caso lo que son datos de residencia y teléfono de contacto del niño, así como también del acompañante. Además de ello, datos de residencia y teléfono de la persona quien va a recibir a ese niño o a ese adolescente, y en dado caso, incluso la persona que lo acompaña, en caso de que vaya con un tercero. Si hablamos, por ejemplo, también el hecho de que se solicite y se pide que quede pegado una, una, una fotografía, en este caso piden cinco Fotografía del niño wow. Para exactamente saber exactamente de quién de qué menor de edad O qué niño adolescente estamos hablando Caramba. Es decir, la debida identificación es necesaria No solamente por los datos del niño que aparezca en el documento Sino una foto del niño para saber exactamente Que el niño que está diciendo el que o aparece que en la foto el, el, la, la, el cuidado y la observación son elevada elevadísimo sí, sí, sí. además de ello no se puede emitir ninguna autorización sin un boleto de retorno es decir que el boleto que tú compres tiene que tener una fecha de ida una fecha de regreso y además en dado caso si es un viaje con distintas escalas indicar las escalas hasta la llegada es decir todo tiene que estar incluso indicado entre ese documento notariado correcto además de ello también dice, en el caso de transporte si hablamos por ejemplo eh, viajes por tierra se va en este caso a emitir cuando el mismo sea familiar directo del niño y en este caso, incluir los datos de parentesco si se trata de viaje con un tercero. Y por último, como en este caso, no se van a emitir autorizaciones para viajar cuyo retorno exceda 90 días, lo que te mencioné hace un momento. Exacto, en el eh, no puede un niño viajar por seis meses, por ejemplo. No, no. En este caso, tiene que ser un permiso. Hasta, hasta mes y medio. E incluso, digo, hasta, tres los, meses, tres hasta, meses. hasta los tribunales solamente emiten por dos meses. Lo digo también por experiencia propia, justamente, he emitido un. Un permiso de viaje a nivel judicial, el tribunal indica cuánto es el tiempo de duración que va a estar fuera el niño, indicando después cuándo debe hacer su regreso si en dado caso que no pueda tener una fecha exacta, dice, dos meses contados a partir de la emisión de, de este auto de tribunal. Claro, todo esto que estamos conversando, Juan Carlos, tiene que ver con el permiso de viaje en el caso de que viaje o solo o con uno solo de los padres. Exactamente. Porque si viaja con los dos padres, no se hace. Todo no es grande. necesario porque está la presencia de los dos. Obviamente ah, Se compra bien. con la partida de nacimiento y en dado caso si tiene cédula, ahí obviamente se va a comprobar la identificación del niño y la partida de nacimiento, la vinculación que tiene con sus dos padres. Con los dos padres. Entonces en ese punto ahí no hay ningún problema. Pero cuando viaja con uno de ellos, o cuando viaja con un tercero, o incluso cuando viaja solo, que fue mi caso, viajé solo, me sentí como una encomienda, porque cargaba una bolsita acá Ah, no, claro, claro. Entonces cuando llegué al puerto destino de la aerolínea y dice, usted es el padre, por favor, firme aquí. parecía un paquete de encomienda. Exacto, sí. entregado por Fedex. Exactamente. <risa> la por acá Betty Soto nos dice, la única vez que pedí permiso para viajar con mi hijo fue en 2004 a Mérida y mi esposo no podía ir. Por sí, Fortis Causis, sacamos el permiso, lo tengo de recuerdo, ni me lo pidieron, bueno, fue vía suele, aérea. Suele pasar. Eh, bueno, pasar. Bueno, a mí sí entre... me tocaba eh, casi todas las vacaciones porque los chicos iban para campamento mm. y en ese caso iban por supuesto con un tercero. Formalidades que obviamente se exigen para salvaguardar responsabilidades. Que probablemente no se los pedían, pero aquí como decía que aquella cuña de seguro, mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Eh, tal cual, como tal. Por acá saludamos a Monicana Tancredi, que está en sintonía, y bueno, Realmente Iris Muchacho, está por acá eh, Luis Duarte también, Patri Pola, muchísimas gracias por estar en sintonía. Y bueno, pues eh, en este caso, cuando llegamos a solicitar el permiso y tenemos esta serie de inconvenientes, ¿cómo qué, qué se procede? ¿Se busca también asesoría legal? Eh, hay abogados que pueden apoyar. Eh, ante la LOPNA o algún otro tribunal para que esto siempre, sea como más expedito? ¿sí? Siempre es necesario por lo menos contar con un abogado para este tipo de cosas porque en cierta manera, dependiendo de la circunstancia en donde te encuentres, la asesoría del profesional va a ser necesaria para saber por cuál vía es la más expedita o la menos traumática, por uh -huh, llamar de alguna manera. Uh -huh. Si contamos en este caso con la... Con ya, la, traumático es estar en el salén que a veces te hacen esperar 4 y cinco horas para... Bueno, es otro cantar que por eso justamente me quise concentrar solamente con esto. ¿Te sí, sí, sí. Entonces, tenemos obviamente eh, instituciones públicas a las cuales debemos acudir y debemos saber cuáles son los requisitos que hay que pedir y que el abogado en este caso nos pueda ayudar o asesorar a realizar estos trámites, en dado caso que no tengamos suficiente, digamos, desenvolvimiento. Pero si tenemos la oportunidad de que ambos estén de acuerdo y lo que necesitamos es un documento para ser autenticado entre una notaría fácilmente se redacta con todos los datos que les acabo de mencionar. Obviamente el abogado tiene que tener conocimiento de esto para redactarlo y se emite rápidamente. Excelente. De todas maneras, este no vaya a creer que la suerte de Betty la tiene a todo el mundo. Mejor sacar permiso. No vaya a ser que en el mejor momento se lo pidan y no lo tenga a la mano. ¿Tus redes, Juan Carlos, para quienes quieran ampliar esta información? Bueno, nosotros nos encontramos a través de las redes sociales en Instagram y en TikTok como piso También nos encontramos en la plataforma de YouTube con arroba sociaycat, donde nosotros tenemos el tic solar que próximamente durante este mes ya vamos a comenzar a arrancar esta temporada 2023. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Y bueno, amigos, nos toca despedirnos en la tarde de hoy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 La cumpleañera del día de hoy, Katherine Manzano, en los controles Gregorio González. Y por acá, Anela Brunes de los 60 días, cuestan a partir de la firma, a partir de la firma del de permiso, me imagino. En este caso, de ser notariado autenticado. Así es. Y bueno, quien les habló, como cada tarde, de lunes a viernes y de 3 a 4 de la tarde, Verónica Oliveros. Nos escuchamos y nos vemos mañana.